¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Vamos a fusionar otro nuevo coche Y bueno, os lo voy a enseñar Vale, es este En el que necesitábamos a Phoenix, Velocidad, Estruendo Y Bólido Clásico Vamos a fusionarlo Quiero fusionarlo, fusionar La de Estruetos que pierdo yo aquí Y tres coches de velocidad Vamos a usar el Gran Veloce Este coche que todos me habéis dicho que corre tanto que yo hasta ahora no lo he probado. Pero que lo voy a probar ahora mismo. Vamos a ver todo lo que corre. Lo vamos a seleccionar. Y vamos a jugar con él en la... Por ejemplo, sala de estar. Vamos a la sala de estar. Quedaros para ver cómo es este gran veloche. Lo que corre. La velocidad que pilla. Mirar. Guas. Vale. Me despido chicos. Ver la partida si queréis suscribiros si no lo estáis, dejadme un buen like, vale chicos, por los coches funcionados y nos vemos en el próximo vídeo ¿eh, chicos, hasta luego